Seguimos con el proyecto de, del bancal de flores y una de las flores así que queríamos poner venía de todo tema de bulbos. Ya tengo algunos colocados, pero aquí os dejo un surtidito. Normalmente lo que elegimos son bulbos que vengan al siguiente año y no tengamos que sacarlos y estratificarlos ni nada de eso. ¿sí? Vamos a decir automáticos, Perendes, que van a estar dando flor, pues, hasta que se pudran o lo que sea. Entonces, por un lado tenemos aquí Iris azul, un eh, lupino Russell híbrido, no sé yo cómo va a ir esto, eh, Anémona de Caen y luego tenemos Alliums y por aquí Frisia doble mix. ¿Vale? Por otro lado, eh, al colocar estos bulbos, hasta que no salgan y durante el periodo que van a estar dando flor y luego mantengan la parte aérea viva, va a ser un periodo muy corto. ¿sí? Estamos hablando de dos a tres meses como mucho y luego ya desaparecen, vuelven pues bueno, se multiplicarán en más bulbos, pero la parte, la parte aérea desaparece. Y por eso lo que he hecho es, voy a colocar diferentes tipos de flores, en este caso boca de lobo, que si pilla buen sitio se queda ahí continuamente, luego esto es eh, un mix de flores, hay Anuales y otros son vivaces y otras son, pues bueno, como en este caso la caléndula de, tiene unas semillas de una germinación muy alta. En este caso luego es césped japonés y estos son angélicas, ¿vale? Aquí hay pues anuales, bianuales, vivaces, un poco de todo. Y esto lo que va a hacer es completar los huecos que dejemos allí. Ya tenemos marcados los nombres de cada uno. Lo ideal sería que, que fuera de plástico o algo más duro porque esto se va a degradar. Ya que son elementos que van a estar de continuo allí. Entonces, eh, si os interesa, pues bueno, los bulbos los he comprado en Bulbi. Es una tienda de Holanda que funciona muy bien, tiene bulbos de buena calidad. Y los precios, pues bueno, cuanto más cojas más barato, etc, etc. Pero están están bien. Poco más. Vamos a ir a colocar los bulbos. Y a ver cómo va quedando la cosa. Venga. Bueno, tenemos bulbos de diferentes alturas. Sí. Vamos a ver cómo lidiamos con ello, pero bueno, no, no me preocupa demasiado. ¿sí? Tenemos una buena exposición de sol y el sol y sombra siempre es más adecuado que el sol directo. ¿sí? Así que tampoco os preocupéis mucho con este tema. ¡Aliu! Aquí colocado los aliums, los bulbos tienen que estar duritos. ¿Vale? ¿Veis? Ahí está, le está saliendo un hijuelo, aquí otro. Las distancias, en mi caso, lo he puesto pegadito para que, que genere sombra rápido. A ver. Sí. Por ejemplo, aquí están los iris. Cosmos. Uy, cosmos. Anémonas. Tic, tic, tic, tic. Son pequeñitas, ¿vale? Y luego las fresias o frisias. Mira, por ejemplo. ¡Blandurri! ¡Fuera! ¡Blandurri! ¡Fuera! ¿Vale? Lo que está así medio podrido y tal... ¡Fuera! A ver... ¿Veis? Este también, fuera. Colocamos el otro. Y esto como los ajos. Culo, punta, punta para arriba, ¿vale? De ahí va a salir el, el torpedor. Sí, saldrá esto, algo parecido. Al igual que aquí. Y esa punta que veis ahí. Queremos llegar a la profundidad de, de nuestro suelo original, ¿vale? Rompiendo el cartón. Eh, lo que estamos colocando encima es una especie de solarización orgánica, ¿sí? Así que nada. Hacemos una, un buen agujerete. Culo para abajo. Ahí. Teóricamente es dos veces la pieza, entonces lo enterraríamos aquí, ¿vale? Pero este suelo va a mermar, entonces lo, lo meto hasta que toca el suelo original, básicamente. Triturado. Ahí está el bancal. Bueno, esto ha sido todo. La siguiente vez que nos veamos, espero que esto esté en marcha y que haya habido bastante floración o que haya germinado casi todo. Pero bueno, eh... así, ah, antes de olvidarme. Tengo allí unos jacintos, unos jacintos. Ya veréis, están puestos del año pasado. Estos ya están a tope. Ahí están. Espera, jacintos no, eran narcisos, ¿vale? Narcisos. Yuri, narcisos. Ahí veis, los narcisos saliendo. Tac. Y luego si nos ponemos aquí, se empiezan a ver las líneas. ¿Sí? Y como veis... Y empiezan a duplicar. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? ¿Veis? Uno, dos, tres. Vale, pues eso era lo que os quería comentar. Y nada. Espero que os haya gustado, nos vemos en los comentarios, cualquier cosa, ya sabéis, preguntar, lo que queráis. Yo intento responder lo mejor posible y con la experiencia que tengo. hago